El sorteo con la mayor premiación en Antioquia En presencia de las autoridades Iniciamos el sorteo 12.626 Del 13 de mayo de 2023 Autorizado por la Lotería de Medellín Y auspiciado por Gana Recuerda que los sábados Son el mejor día para jugar Juega por el paisita y conviértete en millonario El número ganador Es el 5